Es para mí un placer darles la bienvenida al MOOC Educando para una Alimentación Saludable. Mi nombre es María del Cisne Guamán, pertenezco al Departamento de Química y Ciencias Exactas y quiero animarlos a participar con entusiasmo en todas las actividades planteadas para culminar con éxito el curso. Bienvenidos. El presente curso les permitirá conocer los principios básicos de una alimentación saludable. Los riesgos que implica para la salud el consumo de alimentos con altos contenidos de nutrientes deshabilitantes y conservados en condiciones no higiénicas. Además, podrá conocer y distinguir los diferentes tipos de alimentos e interpretar las etiquetas para decidir de manera informada la calidad de alimentos que ingiere y proporciona a su familia. Abordaremos temáticas como... Seguridad y soberanía alimentaria Clasificación de los alimentos Otro tipo de alimentos como alimentos funcionales, dietéticos y enriquecidos Inocuidad alimentaria Alimentación saludable Y finalmente etiquetado de los alimentos Te invito a participar de este curso ¡Inscríbete!